Votaré rechazo. Tengo distancias insalvables con contenidos que comprometen la paz, la democracia y la prosperidad de nuestro país. Hicimos una constitución para unirnos. Terminamos más desunidos que cuando comenzó el proceso. Pero no, no hagamos para... caricatura. Sí. No es la constitución de los cuatro generales, sino la constitución de Lagos. Y yo soy firmante no, bueno. de ella. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando de la brutal crisis que está sufriendo la nueva constitución de Chile, que está arrasando en todas las encuestas el rechazo y vamos a ver algunas cosas particulares que en el último tiempo se han dado vuelta, han empezado a tirar por lo menos indicios de que votarían o que están más a favor del rechazo hasta expresidentes expresidente Freddy o el Ricardo Lagos que lo vamos a estar viendo a continuación pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video, además es la forma de apoyar el canal y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días bueno, vamos por la primera noticia que además es interesante que esto viene de un medio de Argentina, ya hemos visto diversos videos que todo el mundo está hablando de esto. El rechazo a la nueva constitución de Chile sigue creciendo, a menos de dos meses de plebiscito. Vienen de la página oficial de CADEM, que es una de las encuestadoras, dice, rechazo a la nueva constitución sube a 53%, suma dos puntos más, 18 puntos por sobre la opción prueba, que tiene 35 y subió un solo punto. Y además los indecisos caen a 12%, o sea, estamos viendo que por lo menos una mayoría se fue de indeciso a rechazo incluso con estos números aunque todos los que están en indecisos se pasaran a prueba sería 12 más 35 sería un 47% y aún así que además es un escenario que obviamente no se va a dar muchos de esos indecisos se terminarán yendo obviamente más a un lado que al otro pero es más probable que también se mantenga esta ecuación y que terminen yendo más al rechazo que a la prueba así que realmente pareciera ser que no hay forma por lo menos basado en las encuestas, después la vida real a veces te da sorpresas, pero si hablamos de hoy, pareciera ser que no hay forma de que gane la prueba. Y además, ya hemos visto diversas noticias al respecto de qué es lo que dicen los medios internacionales, pero en el último tiempo hemos visto noticias todavía más fuertes, que realmente rechazan categóricamente lo que está sucediendo con la nueva constitución de Chile. Miren esta noticia de CNN Chile, que habla además de The Economist, y dice, The Economist llama a rechazar la nueva constitución, es un desastre excesivamente progresista. Y si no no voy a explayar sobre lo que dice la nota, porque ya la mostré en otro video, sirve para realzar lo que estábamos viendo de las encuestas. No solo la gente se está dando cuenta de que esto no va bien, sino que además, diarios del peso de The Economist, pues ya vemos un montón de calificadoras de riesgo, de empresas de Wall Street, de grandes inversores que están hablando de que esto no es buena idea. Que la única razón que dan para que se apruebe es la paz social, porque temen que una vez que gane el rechazo, si es que llega a ser la opción, pueda volver algo similar a lo del 2019, pero nadie en ningún documento serio dice sí. esta constitución va a ser mejor, no, al contrario, viven diciendo que va a ser mucho peor. En ninguna opción, en ningún diario, ningún especialista ha dicho no, gracias a esta nueva constitución se va a invertir más, al contrario, están diciendo que ahuyenta a los inversores, ahuyenta a capitales, Ningún país puede crecer así y nada de lo que están prometiendo con la Constitución se puede cumplir si no hay dinero para cumplirlo. Entonces, si se dan los inversores, obviamente se está logrando lo opuesto a lo que se quería lograr. Pero en el último tiempo también ha destacado, ha tenido una relevancia impresionante en los medios, en especial de Chile, la influencia que están empezando a tener los expresidentes. hace poco se generó una discusión tremenda por si iban a estar o no presentes en eventos de la constitución. Decidieron no estar, lo sacaron, algo que se supone que, si bien es una nueva constitución, ellos han sido parte importantísima de la política en el país. Este uno a favor o en contra. Y uno de los que más ha destacado en el último tiempo, obviamente por su peso, es Ricardo Lagos. Miren esta noticia. Chile, el ex presidente Ricardo Lagos dijo que la nueva constitución no tiene consenso suficiente. Además, todos ya sabemos, lo ha dicho hasta él mismo, es una constitución, la antigua, que... Prácticamente no tiene nada que ver con esto que dicen esta falacia de no es una constitución de Pinochet que se hizo bajo cuatro paredes de militares, no es real porque se si hicieron tantos cambios, de hecho lleva la firma de Ricardo Lagos. Y él mismo salió a decir en su momento que era una nueva constitución, la constitución de Ricardo Lagos. Entonces ha tergiversado muchísima información al respecto. Y por eso es llamativo que ahora esté hablando justamente él, que es quien ha impulsado la anterior. Vamos a escuchar qué es lo que dice. ¿Y todavía es posible que usted vote a prueba? Entiendo lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Todavía es posible que usted vote a prueba? He dicho lo que he dicho. No quiero caer en eso, porque eso es lo que nos tiene mal. Tiene razón. Hicimos una constitución para unirnos Terminamos más desunidos que cuando comenzó el proceso. Es hora que empecemos a caminar en sentido inverso. ¿Cómo somos capaces de unirnos todos? Hablar con una voz y seremos respetados en un mundo que nos mira. ¿Y qué le pasó a los chilenos? ¿Miran tan mire Mire dónde están. No hay necesidad de explicarlo. Claramente, con sus palabras se sobreentiende que no está de acuerdo. Además, ya salió a decir en otras noticias que no era representativa. No está diciendo directamente no, voy a votar rechazo. Estoy en contra de la prueba. No lo dice. Ahora, dan Entender entre líneas que claramente eso es lo que piensa, y como él muy bien decía, es una constitución de la cual están hablando en todo el mundo como una constitución más divisoria que para unificar a la población, que va a dividir más a la gente que lo que la solía dividir la anterior, que de hecho está generando más problemas de todo tipo que lo que generaba la anterior. Que además está esta, esta es famosa frase de más vale bueno conocido que malo por conocer. Y con la constitución anterior, Chile logró éxito. No es Suiza, no es Finlandia, no es alguno de los países con los que la izquierda se quiere comparar. Porque claramente hay un tema de productividad, no un tema de la constitución. Pero en 30 años Chile pasó de ser uno de los países más pobres de la región a ser el número uno en prácticamente cualquier indicador. Y ahora que se está queriendo cambiar, ahora que hay incertidumbre, ahora que hay un presidente que la quiere cambiar, miren los indicadores. Inflación, delincuencia, temas de migración, el dólar, todo está siendo diametralmente opuesto a lo que solía ser Chile. Entonces, me parece que hay que abrir un poco los ojos y darse cuenta de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Como dijo Lagos, esta nueva constitución pareciera ser que está enemistando más a la gente que unirla, que se supone que es lo que tenía que lograr. Bien, incluso, ¿cuál es la opción que está dando Ricardo Lagos? Ricardo Lagos aboga por una tercera vía. Chile necesita y merece una constitución que suscite consenso. Básicamente dice que esto no sirve, que lo que se está haciendo ahora no sirve. Y dijo el ex presidente, por medio de un comunicado, dijo que independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, el ganador no representaría a la mayoría de la ciudadanía. Que en eso es verdad, tiene razón. De todas maneras, si nos guiamos por las encuestas que hemos estado viendo, claramente no es lo más probable. Y lo más probable es que la gente esté en contra, que la gente rechace. Y eso demostraría que no era una constitución para todos, sino que era una constitución para una minoría. Veamos ahora otro expresidente. Expresidente Eduardo Frey votará por el rechazo a la nueva constitución por discrepancias insalvables sobre varios contenidos de la propuesta. Estamos en este caso hablando de un demócrata cristiano, en el caso de Ricardo Lagos, un socialista, y según él critica el sistema político plasmado en la nueva propuesta de constitución porque dice, es lo textual, crea una cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional controle la presidencia y la Cámara Política puede avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes, o sea, suena bastante lo que está diciendo a Maduro, a una dictadura cubana. Después agregó también, les leo todo textual, la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado Unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país, que ya lo hemos discutido en este canal. Después agregó el poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía. También se ha discutido hasta el cansancio en el canal. Pero tengo discrepancias insalvables con contenidos que comprometen la paz, la democracia y la prosperidad de nuestro patria. El sistema político impuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes, debilita las atribuciones del presidente y crea una cámara omnipotente que nos expone hay que una mayoría ocasional controle ambas instancias y pueda avanzar hacia una dictadura populista wow, terrible la propuesta también amenaza la independencia del poder judicial y lo politiza arriba que los jueces sean controlados políticamente por el consejo de la justicia y las asambleas regionales la posible captura de la judicatura daña a cualquier democracia la deseable regionalización también se desvirtúa, pues se propone una superposición de autonomías y una plétora de asambleas sin fortalecer alcaldes y gobernadores. Y la plurinacionalidad como está planteada puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Por esto, y más, votaré rechazo. Exhorto a todos quienes comparten esta posición a respetar el acuerdo por la paz y la nueva constitución Bueno, más claro, imposible Totalmente enfocado en que él está para el rechazo A diferencia de Lagos que da a entender que va a rechazar o que está en contra de lo que se está haciendo Él dijo las palabras, rechazo, directamente Miren otra noticia que va también por esta línea Figuras de centro izquierda O sea, no estamos hablando ni de centro derecha, ni de derecha, ni de ultraderecha No, no Centro izquierda, publican carta anunciando voto por el rechazo, Velasco y derecha entre ellos, o sea hasta la izquierda de Chile está empezando a darse cuenta que la mejor opción es el rechazo. Miren el PDG, el partido de la gente de Franco y que fue uno de los que se candidateó como presidente y le fue bastante bien en las elecciones, PDG se inclina oficialmente por el rechazo pero obviamente deja en libertad de acción a sus militantes, que intuyo que la mayoría, si eso es lo que están diciendo, además cada vez que sale a hablar Franco Parisi, da a entender obviamente que es un desastre el tema de la nueva constitución, es probable que termine votando también por el rechazo. Y finalmente, miren lo que dijo justamente alguien que firmó la constitución previa. ¿Qué es lo que tiene para decir de esto que tanto se suele decir en los medios que no es real? Esta constitución, incluso para los que están llamando a aprobarla, muchos de ellos, ...entienden que tienen que reformar muchas cosas... ...y muy importante... Sí, ...he leído a Carlos Minami... ...un hombre de izquierda... ...que plantea hoy día... ...en su entrevista... ...en que hay que modificar el sistema judicial... ...fortalecer el sistema presidencial... Eh, restablecer el Senado... ...etcétera, etcétera... ...entonces, ¿para qué? ¿Para qué aprobar una constitución... ...cuyos 488 artículos... ...son una poesía... ...mal escrito... ...en un uh -huh. lenguaje poco jurídico... Uh -huh. ...ininteligible y en la cual es mucho más cuerdo ponernos de acuerdo en una nueva constitución que sea plebiscitada y eso hay acuerdo muy genéricos de que hay que hacer, la modificar la constitución del 2005 y de los 80 porque viene importante. No, la constitución del 80. No, no, no. No embolineemos la reunión. Es que está bien. La constitución es del 80. Y no, no, esa no es la es es constitución que ahora vamos a denegar con el apruebo. No, no, no la verdad. No, diciendo la verdad. Yo soy firmante. Yo soy firmante de esa constitución. Tiene razón. Claro, firmó. En 2005, el presidente Lago, como ministro, me convocó junto con Pancho Vidal e Isaguirre y otros a firmar una nueva constitución, pero no hagamos caricatura no es la constitución de los cuatro generales, sino la constitución de Lagos, y yo soy firmante de no ella Bueno, hay que queda muy en claro, esta persona fue uno de los que puso la firma, esto de que es la constitución del 80 no es real tuvo tantos cambios que ya dejó de serla y en todo caso hubiera sido más lógico hacer los cambios que faltaban o que la población considerara, no hacer algo nuevo como se está haciendo, que está generando más problemas que los beneficios que se querían lograr pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que yo lo qué opinan de toda esta situación, de la constitución, de la opinión de expresidentes, todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en el próximo video, yo soy Crisis, esto es Mateo Montes, hasta la próxima, Chao.